señores profesionales en formación tengan ustedes una cordial bienvenida a este espacio donde analizaremos los códigos del conocimiento educativo mi nombre es Libia Andrade los códigos del conocimiento educativo comprenden tres componentes básicos el currículo la pedagogía y la evaluación estos tres componentes vienen dados como un mensaje dentro de una educación se los puede analizar solo desde un punto de vista sociológico por separado así el currículo como lo define Bertin considera la relación de dos elementos principales como son los contenidos y el tiempo Esto, esta relación viene dado por estos dos elementos en sí darán una cierta clasificación de los currículos la primera relación de los contenidos y tiempo viene dado que todo currículo implica unidades de tiempo durante los cuales son desarrollados diversos contenidos así también otro de los resultados de la relación es que a la transmisión de algunos contenidos se otorga mayor cantidad de tiempo que la transmisión de otros contenidos en función a la importancia dentro del plan de estudio uno de los ejemplos que se puede dar aquí es que dentro de la educación primaria tanto matemáticas como el lenguaje son asignaturas donde se da mayor realce que otras asignaturas también otro de los resultados de esta relación es que hay contenidos que son obligatorios y otros optativos para el alumno dentro de su pensum de estudio la segunda relación es entre contenidos considera los límites entre los diferentes asignaturas los mismos que pueden ser claras o difusas que mantengan una relación muy estrecha entre las asignaturas Estas dan dan una clasificación del currículo que la primera es el currículo de colección y la segunda es un currículo integrado el currículo de, de colección los contenidos de alto estatus mantienen una relación cerrada entre sí es decir están claramente delimitados y separados es una especialización es decir que aprenden pocas cosas pero con profundidad el currículo integrado mantiene una relación abierta entre unos y otros no existen límites definidos entre ellos es decir aprenden unos de conocimientos muy amplios y de poca profundidad asimismo también vemos otro de los aspectos que es la pedagogía que está definida por una forma legítima de transmitir los conocimientos educativos la práctica educativa supone una relación social básica sujeta a una lógica interna que según Bertin es regulada por tres reglas fundamentales que vienen dados por reglas de jerarquía reglas de secuencia y ritmo y reglas de criterio analizando las reglas de jerarquía por separado sabemos que aprender a ser transmisores y adquirientes adquieren reglas de orden social de carácter y modales sociales que se convierte en la condición para una conducta apropiada en la relación pedagógica que existe entre los docentes y estudiantes las reglas de secuencia y ritmo regula la progresión de la transmisión en el tiempo unas cosas deben ir antes y otras después asimismo hay un progreso y un ritmo en el proceso de transmisión es decir es desde las reglas de secuencia del ritmo se analizan la secuencia de los contenidos que se viene dando como dentro de la pedagogía las reglas de criterio estas reglas establecen el criterio de evaluación propia de los demás en toda relación docente consiste en evaluar la competencia del adquiriente se puede verificar si los criterios se alcanzan estos criterios pueden venir dados por de orden social, carácter y modales de escritura, de habla y en sí se puede venir dado por un carácter o una disciplina que adquiere dentro de lo que es la especialización por último hablaremos sobre la evaluación, es un componente bastante importante que verifica la validez del conocimiento, no es independiente de, del currículo ni de la pedagogía, ya que la evaluación se diseñará o vendrá dado de acuerdo al tipo del currículo y de acuerdo al método pedagógico que se haya utilizado las pedagogías visibles y las pedagogías invisibles de acuerdo a la pedagogía visible los alumnos deben dar cuenta del cumplimiento de los criterios establecidos y recibir una puntuación dentro de una escala que les permite tener un cierto control sobre los resultados de su aprendizaje es decir los alumnos tendrán en sí un cierto tipo de acercamiento que les permitirá verificar los conocimientos obtenidos en tanto que la pedagogía invisible enfatiza en los procesos que en el produ enfatiza más en los procesos que en el producto los alumnos no tienen acceso a los criterios de evaluación y no saben cuál es el grado de aprendizaje al cual adquirieron o el cual dio como resultado el proceso de enseñanza con esto concluimos nuestro análisis gracias por su atención